¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Cuando son exactamente ya las 22 con 16 minutos, día lunes 4 de mayo del año 2020, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo. Por la señal de Tu Zona X, nada nos calla www.facebook.com Slash zona x En nuestro fanpage de facebook Ahí ya están apreciando el streaming con nuestra transmisión Y también por supuesto En todas nuestras redes sociales En instagram twitter arroba zona x Y las redes sociales de ataque directo Instagram arroba ataque directo radio Twitter arroba guión bajo ataque directo Nuestro fanpage de facebook Donde cada día seguimos aumentando Nuestros seguidores y lo agradecemos de todo corazón Ataque directo FM Femenino masculino soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio que va todos los lunes y los martes, desde las 22 horas, donde nos dedicamos netamente a lo que es el fútbol femenino. Pero no estoy solo, porque estoy con dos de mis panelistas acá del fútbol femenino, partiendo, por supuesto, por nuestra capitana. Carlita Ravera, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Un placer estar contigo nuevamente. Una semana... Muy agitada la que tuviste y también, por supuesto, algunos inconvenientes que han tenido con las chicas de, de Unión La Calera que están haciendo esta rifa. Pero, de alguna u otra forma, eh, han logrado un éxito muy rotundo por parte de todos aquellos que amamos el fútbol femenino. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches a todos. Espero que estén... Bueno, eh, como comentaba Gonzalo, personalmente con el equipo tuvimos un, una, un tema especial con nuestra jugadora, eh, gracias a Dios hemos, hemos podido solventar, hemos avanzado en el tema de la Rifa, así que eso nos tiene bastante contento y también de otros clubes, así que eso hay que también eh, contarlo, bueno, varias niñas de Morning, de Unión Española, distintas jugadoras se comunicaron con Camila Vargas, la Ju también estuvo con también al pendiente de esta situación, así que esperamos no más que podamos vender el, el total de la, de la rifa, ya superamos el 50%, así que dentro de estos días queremos completarla para poder darle la ayuda económica que requiere nuestra jugadora, que lamentablemente sufrió ese su accidente, eh, bueno y motivada para hoy día, eh, va a ser un excelente programa Hartos tips para las jugadoras que, que siguen en casa, eh, distintos eh, métodos, experiencias, así que súper contenta con el día de hoy, así que esperemos que, que salga muy bien el programa con, con nuestros invitados Perfecto, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que para nosotros es un honor tenerlo acá en la transmisión de Taquireto, directo, queremos presentar a nuestra panelista que ya se está sumando de forma permanente con nosotros Denis Pérez, de, de Venezuela, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, un placer. Buenas noches, Gonzalo, eh, buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy y sí eh, agradecida por la sintonía de los días lunes y martes con respecto al fútbol femenino y la idea es que nos sigan apoyando y que no se retiren para que puedan escuchar estos tips que nos traen nuestros profesionales como es eh, en este caso nuestros profesores <ríe> acá presentes y esperando que puedan seguir aportando y siendo una un apoyo incondicional para la jugadora de la calera que de verdad lo necesita y seguiremos Anunciando por acá ¿Cómo sería en este caso esta rifa? Efectivamente Como bien dice Denise Estamos ahí dando todos los tips y anuncios Para apoyar a esta chica de Unión La Calera Que no la está pasando bien Que tuvo un serio inconveniente Ahí estamos dando todos los tips Y las informaciones en nuestras redes sociales De Tu Zona y Que Está aquí Directo Ya vamos a estar mostrando los datos Pero antes tenemos que presentar A nuestro invitado del día de hoy Es preparador físico profesional ha estado en, eh, en cuadros Comunión San Felipe, Deportes Colchagua, también en Deportes La Vintana, Deportes Rengo, Puma de Melivilla, Provincial Ranco. O sea, podemos apreciar que ha tenido una experiencia en lo que es Primera B, Segunda División, Tercera A, Tercera B, y también en Palestino Fútbol Femenino. Un gran conocido de Don Claudio Quintiliani que quería compartir con nosotros en esta oportunidad tips para poder trabajar la parte física para todas aquellas jugadoras que se encuentran en sus hogares debido al coronavirus. Saludamos a don Gonzalo Briseño. Profesor, ¿cómo está? Muy, muy buenas noches. Hola, Gonzalo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Denise. Eh, gusto la gente que está viendo. Gusto, el placer saludarlo a todos. Eh, profesor, antes de pasar ya a los tips, más que nada, quisiéramos saber cómo es que usted llega a... A profesionalizarse como preparador físico, ¿qué es lo que lo motiva en sí? Mira, eh, cuando yo estaba, yo, bueno, yo jugué muchos años, hice divisiones inferiores en Deportes Melipilla y en la Universidad de Chile, tuve la oportunidad de debutar en Deportes Melipilla con el profesor Horacio Torriba, luego de eso me pongo a estudiar Educación Física y, y para ser sincero, la parte del fútbol no me motivaba tanto, desde el punto de vista como jugador Sufrí varias, varias decepciones eh, Entonces como que sentí Que el fútbol No, no, no era lo que yo quería seguir Entiendo eh, Entonces eh, Después por acá, por aquí, por allá Con compañeros de universidad eh, Me ofrecieron trabajar en la universidad católica En las categorías de la escuela de fútbol En la serie sub 8, sub 9 En las escuelitas de fútbol Y por ahí comenzó a encenderse nuevamente esta llamita, este bichito, hasta que llegué a Palestino con la invitación de Alex Hernández. ¿Eso qué año fue más o menos? Eso fue en el año 2010, 2011, por ahí, si no me equivoco. Eso es la, esa es la época. Claro, hace Pero varios te... años. ¿eh? Claro, fue un, un par de añitos antes que Claudio Quintileani. Eh, luego con la gente que estábamos en ese entonces en el club, que era Rubén eh, la Saray. Eh, por ahí Sarai recuerdo que siempre hablaba de Quintiliani hasta que un día Claudio fue al futsal a, a mirar el partido. Nosotros estábamos jugando la Copa Libertadores y se nos pone a dar unas indicaciones ahí en la. En el, el, desde la tribuna hacia la cancha, nosotros le hacemos caso, por ahí nos va bien, hacemos un gol. Y creo que por ahí comenzó un, un pololeo con, con Claudio, eh, con Palestino, él se pues hace cargo, eh, ayuda, eh, mejora notoriamente con su experiencia, con su calidad, eh, el desarrollo del fútbol femenino en Palestino, le pone orden, apaga muchos incendios, quienes entonces... Habían y, y, y por ahí empezó Palestino a tomar un, un camino que hoy día lo tiene dentro de los mejores equipos del fútbol femenino. Entiendo. Chicas. Bueno, eh, ya bueno, tuvimos <coughs> nosotros la semana anterior al de Claudio, eh, que ahí nos contaba esa misma anécdota que ahí él, él empezó como a dar las instrucciones y ustedes eh, estuvieron ahí y fue, fue positivo. Eh, Quiero, quiero pensar, cuando usted estuvo, o el tiempo que estuvo en, en, en Palestino, eh, había una diferencia, ¿cierto? Había una diferencia entre ya su experiencia previa al llegar al femenino. ¿Cuánto tiempo o cómo fue el proceso de, de nivelar la calidad técnica, la calidad física de, del equipo en ese entonces? Eh, bueno... En ese entonces yo creo que yo metía un, un error, porque no, no tomaba, no consideraba el dicho que tiene Claudio de, de, de que uno se entrena burro, sigue siendo burro, y si uno entrena eh, caballos de feria, son caballos de feria, uno tiene que entrenar caballos de carrera. En ese entonces nosotros teníamos un universo de jugadoras que, que en realidad participaban que tenían muy buena disposición, querían alto el club, y después con la integración de algunas jugadoras que Claudio ya conocía, la, la, la calidad empezó a mejorar y por ende empezaron a mejorar lo, los resultados. Entonces, profesor, antes, de, antes de continuar, antes que de continuar le quería pedir un favor. La si no jugadores, ya. o jugadores en este caso, que tú tienes. Profesor, si se puede correr un poco más sí, sí. atrás porque se le ve entrecortada la cabeza, <ríe> le quería pedir eso. Ahí, ahí sí. Perfecto, sí, eso ahí le sí. quería decir para, pues le vio, disculpa que le, la interrupción, pero era para que se viera mucho, mucho mejor en cámara. Continúe, por favor. Eh, bueno, era finalmente eso, que, que, que el proceso tiene que ver mucho con la calidad de jugadores o de jugadores en este caso, entonces eh, hay que tener gente que pueda discernir en una correcta elección de los jugadores, lógicamente ahí entran a primar un montón de factores externos, llámese eh, posibilidad económica, la calidad de jugadores o jugadoras que puedan llegar, eh, porque el proceso es duro, es duro, uno tiene la cara llena de vergüenza, a veces se comía 15, 20 goles, y después tenés que tomar el bolso para irte al auto o subirte al y te hicieron 20 goles. Uh -huh. Sí, es tremendo. Es tremendo porque igual uno, bueno, eh, semana a semana, claro, va trabajando, va, no sé, implantando estrategia y claro, ver que, que al final la realidad te choca fuerte, eh, igual potente y también poder mantener tal vez ese grupo, la motivación de las muchachas, porque era como una usted estuvo como un tiempo de, de transición, como comenta, que, que, que había, un, había un material, pero gracias al profe que también tenía eh, conocidas, otras jugadoras que tenían a lo mejor mucha mejor base, pues se pudo establecer lo que ahora vemos, que, que son un tremendo resultado, el dominio del juego, eh, pero siento que a veces hay que también... Bueno, intentarlo o, o dar el comienzo, comenzar a, y ahí de poquito nosotros eh, vamos a ir eh, nivelando en este sentido o rescatando mejores piezas. Es que también, también en la actualidad todo ha ido cambiando, el fútbol femenino en los últimos años ha sido muy dinámico, eh, han mejorado las condiciones de entrenamiento, han mejorado la calidad de la jugadora, eh, el universo de jugadores más amplio, entonces todo se va minimizando. Yo recuerdo que hace ocho años, nueve años, llegó a entrenar con nosotros la Karen Fuentes, que en ese entonces tenía ocho años, nueve años tenía la chica y hoy día se seleccionó a sus 20. Entonces en ese, en ese tiempo no teníais dónde tenerla, teníais que hacerle entrenar con la sub-17. Hoy en día está la sub-15, eh, eh, hay equipos que tienen escuelas de fútbol. Entonces todos los procesos se han ido acortando, el fútbol femenino está más parejo. Bueno, de hecho eh, en el último tiempo yo he ido a ver a jugar a mi señora y, y, y, y veo que, que ya no es como antes que pasaba a la Universidad de Chile, que te hacía 15 goles o te 10 ah, goles no, ahora todos compiten con todo eh, en los distintos equipos hay jugadoras muy capacitadas los cuerpos técnicos están más capacitados eh, tenéis jugadoras que son entrenadoras, tenéis jugadoras que son profesoras, entonces todo es, es muy dinámico Audax tenía la Vale Luca que en ese entonces la Vale sí. Luca era la capitana la Vale Luca tiene una experiencia como docente, como jugador espectacular, entonces lógicamente te lleva al Audax a peldaños más arriba. Eh, en la Universidad de Chile tenía un entrenador que hizo las cosas bien con Colo-Colo, tenía jugadoras de calidad. En Santiago Morning, para qué hablar, Colo-Colo, ni qué hablar, Palestino tiene lo suyo, Antofagasta. Entonces, cada vez, cada vez el fútbol femenino tiene mayor competitividad. Producto de lo que te menciono, los factores que no tienen ah. que ver con la jugadora y las condicionantes de entrenamiento que han mejorado mucho. Exacto. ¿tienes alguna pregunta? Sí, eh, con respecto a sus entrenamientos, eh, profesor, ¿cuál de los equipos Diga. se le ha hecho como un poco más difícil de, de poderlos entrenar? Ah. De todos los equipos que yo he estado... Sí. ¿Cuál ha sido el equipo más difícil que usted ha sentido como un ese desafío? Pero lo ha logrado. ¿Tiene alguno en específico? Sí, claro. Creo que eh, el plantel de Colchagua eh, fue muy duro, fue muy difícil. Habían jugadores de mucha calidad, de mucha experiencia, que te hace a ti como profesional dar paso adelante, porque no basta solamente con entender, también hay que manejar un montón de situaciones con los jugadores y para los jugadores para que ellos puedan llegar a los objetivos. Claro. Y en, bueno, usted señala que en este caso, en lo que es Deportes Colchagua, que fue su experiencia más, más compleja... Y usted sacó colecciones de aquello Pero yo, en base a lo que usted estaba hablando Que es el fútbol femenino Usted trabajó con un peso pesado Que es Claudio Quintiliani. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con, con Don Claudio Tanto en Palestino Como en el cuadro de Pumas de Belivilla? Bueno, seguramente Claudio está viendo el programa uh -huh. Le mando un abrazo enorme a él y a su familia eh, trabajar con Claudio Ha sido una de las experiencias Más fuertes que yo he tenido Por dos cosas Derechamente por su capacidad eh, Su inteligencia De manejar situaciones eh, Y también porque Es un carácter bien especial Es un carácter que hay que a mantener en, en, en equilibrio De hecho, ayer conversábamos Por teléfono en la mañana Y nos acordábamos de un par de detalles por ahí que pasaban en Puma entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora muy, creo que uno ha sido uno de los entrenadores que junto con con, con el Mauro benavide han sido los entrenadores que más me han marcado que han tenido un, un desarrollo me han hecho crecer como persona y como profesional Ahí estamos viendo en estos momentos unas imágenes de su experiencia como preparador físico, ya sea con fútbol masculino, también con el fútbol femenino, y claro, ahí se ve claramente que ha habido un trabajo por parte suya, bueno, fueron años que estuvo con Palestino, y prácticamente... Ustedes levantaron a un equipo que perdía 20, 15, 10 goles en contra A uno de los tres más fuertes de Chile Y ese es un dato muy importante Y por algo Palestino está donde está también Ahí se nota la mano y el, y el proceso que han llevado a cabo Mira, eh, mira Gonzalo, el proceso, debo ser franco eh, El proceso ha sido muy muy duro, ha tenido tropiezos de personas, errores, de, de los cuales también me incluyo, eh, pero han sido personas muy, muy sólidas, personas de, de mucho carácter, de mucho temple para llevar en la institución adelante. Eh, recuerdo que Jorge Correa, que hoy es gerente de Huachipato, en su entonces, no, nos brindaba el apoyo, era gerente palestino, nos brindaba como un apoyo camuflado, trataba de apoyarnos con lo que podía, disfrazaba por ahí algunas cosas para que nosotros tengamos colaciones, disfrazado un poco para que tuvieran una mejor calidad en los viajes eh, desde, ese, desde ese paso después se sumó Claudio ya estaba Rubén Hernández, Lazaray Hernández eh, y todos de alguna otra forma con aciertos, con virtudes fuimos potenciando lo que, lo que se consiguió hace o sea, 2015 ese campeonato que, que claro, como para los hinchas de Palestino fue súper fuerte, pero fue la primera vez que alguien le quitó la corona a Colo-Colo. Exacto. Exacto, porque llevábamos mucho tiempo, bueno, como tú comentaste también al principio, de los jueves, por ejemplo, Universidad de Chile, Colo-Colo, que habían demas, había demasiada brecha, muchas brechas, y no llegaba no llegaba otro otro equipo que, que pudiera eh, hacerle la pelea de igual igual. Entonces... Yo igual, bueno, nos no hemos dado cuenta en este proceso desde ya del 2008, que es como la historia más, más próxima, los equipos se han nivelado, de cierto modo. Que, que al menos la, la primera categoría y la segunda división, que ahora lleva poquito eh, en marcha, los eh, resultados no son tan agustados. Es súper positivo. Habla que, que hay, hay motivación, que, que las muchachas quieren, ya no tienen vergüenza de jugar, ya antes claramente había como, como tú dices, todo escondido y, ya, y ahora ya eso se está asumiendo más, más de frente y, y, y con la capacidad y con la entrega máxima de, de las jugadoras que son parte de eso así que yo espero, yo espero ahí a título personal esta opinión que eso se acorte en tiempo porque estamos hablando de 2008 ya casi no sé, más de 10 años atrás y esperamos que ese proceso se vaya acortando, acortando cada vez más. Que no, no tengamos que esperar 10 años más para que tengamos más eh, U de Chile, otro palestino otro Colo-Colo. Entonces ahí tenemos que también hacer un llamado a nuestros dirigentes. Usted tuvo la experiencia que nos comentaba con, con Jorge Correa, que, que los apoyó. Ojalá que aparezcan más personas así y que, y que apoyan de verdad a nuestro fútbol. Y ahora quería pasar como al ámbito más en el, en el tema de la preparación física digámoslo así Carla, que antes en... que sí, perdona que, que te interrumpa <ríe> para cerrar ese capítulo que tú mencionas uh -huh. eh, me sumo, ojalá que sean muchos más los equipos que sus directivas comiencen a apoyar efectivamente el fútbol femenino eh, pero también nosotros tenemos que ser claro y categórico es que si nosotros somos capaces de exigir mayores apoyos, nosotros también tenemos que exigir a nuestras jugadoras que tengan un mayor grado de compromiso, entendiendo que ya, si nos, nosotros queremos ser profesionales, tenemos que comportarnos como tal, y tenemos que someternos como tal a los grupos de cuerpos técnicos, porque todavía hay equipos, instituciones, claro. donde un par de jugadores quieren manejar el entrenamiento, hay jugadoras que quieren manejar las cosas, que se sienten afectadas por algo y las cosas llegan hasta ahí nomás, y eso no, no está bien, o sea, si yo voy a ser profesional, yo me quiero tildar como profesional, me tengo que comportar como tal, desde dos vectores Exacto, vector. exacto, como también lo comentamos con nuestro equipo, que, que finalmente, claro, uno exige cosas, pero uno desde ya, en estos momentos, desde el principio, eh, exigimos ese comportamiento profesional como lo hacemos los profesores, también pedimos a las jugadoras que, que tengan esa capacidad, porque a veces se confunde. Como a mí no me pagan, como yo no tengo sueldo, muchas jugadoras se relajan, pero si no me dan nada, y al final dan el 50% de lo que podrían dar Y lamentablemente Somos. en lo que estamos tenemos que demostrar mucho antes de, de, de recibir tal vez ese apoyo que comentamos nosotros. Eh, el ser profesional es cuestión de actitud es cuestión de actitud y, y, y si estamos esperando que alguien y si estamos esperando que alguien rompa el círculo vicioso bueno, el primero en romper ese círculo vicioso de lo que doy, y me apoyan, tengo que ser yo si yo soy capaz de romper ese círculo vicioso seguramente voy a dar un paso adelante pero si sigo justificándome en ese círculo vicioso eh, vamos a seguir estancados como fútbol femenino claro, exacto muy de acuerdo con lo que usted dice Profesor, y retomando la consulta que le quería hacer, más en el ámbito de la preparación física, eh, coméntenos un poquito eh, qué diferencias tienen en este ámbito preparar físicamente tal vez a un hombre versus una mujer. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? El fútbol es fútbol. Porque el fútbol es fútbol. Eh, el fútbol como tal es un deporte de oposición, de colaboración, de invasión. Eh, donde se ocupa la estrategia y los procesos de entrenamiento se tienen que llevar a cabo de la misma forma lo que cambia son las velocidades, lo que cambia son las intensidades, en, la, en algunos casos la toma de decisión eh, en algunos casos la, el tema coordinativo, pero precisamente la preparación tiene que ser igual, porque las condiciones del juego son igual y ahí donde yo te digo que derechamente y categóricamente eh, Los entrenamientos los manejan los profesores Los objetivos los manejan los profesores Los objetivos, los niveles donde quiero llevar a mis jugadores Los tenemos que manejar nosotros Wow, igual es bastante importante lo que señala en este caso Porque está recalcando que en cierto modo el aspecto de género no influye en nada en el aspecto profesional o sea, todo por igual el trabajo tiene que ser semejante la actitud tiene que ser semejante y la concentración y el trabajo físico mental y también colectivo tiene que ser exactamente igual para todos ahí Gonzalo yo te añado dos cosas la primera la primera edición del fútbol femenino está jugando 45 minutos que es lo mismo que juega el fútbol profesional masculino efectivamente cierto entonces ahí es la primera la primera comparación o sea la primera eh, comparación que, que te, te genera igualdad ¿cierto? la segunda comparación igualdad es que no hay variación en el gol no hay variación en, en la cantidad de toques eh, los entrenadores mantienen estrategia en ambos en ambos géneros por decirlo de, una, de alguna forma entonces no hay no hay algún tipo de modificación al reglamento por ser mujer o por ser hombre. Perfecto, eso es un dato muy importante que usted señala, señala y coincido plenamente, coincido plenamente en lo que usted comenta. Tenís alguna pregunta que tengas? Sí, ya. Vamos. Eh, sí, tengo una pregunta con respecto global. Eh, bien, eh, profesor Gonzalo Si en este momento le dieran, le, le dieran a elegir algún otro deporte como preparador físico ¿Cuál le gustaría ir por qué? Aparte del fútbol Si me dieran, si me dieran a elegir, la verdad que eh, Me gusta el tenis, me gusta el voleibol Pero no sé si podría ir como preparador físico porque que, no, sí. como no soy una persona que conozco el deporte, el deporte tan de manera específica, creo que no sería tan específico, haría cosas más genéricas, lógicamente okay. en el tiempo podría progresar, pero no, no me veo en otra en otra disciplina. Ah, ok, perfecto. Bien, esa era la ¿Sí pregunta. Chile es una cuna de buenos preparadores físicos. Colo-Colo tuvo a Marcelo Yarzú cuando fue campeón de Copa Libertadores en el año 91. Bueno, Católica en la época de Pichi tuvo a, a este, este trasandino. No me recuerdo la apellido en estos momentos. Que también estuvo en Colo-Colo en la época de Tocal y con. Con la bruna, el aspecto masculino Pero también han llegado otros preparadores físicos También para moldear el carácter de las chicas Y eso igual es un dato importante Porque el profe Claudio Y también la profesora Isabel berríos Que la entrevistamos la semana pasada Señalaban que en la situación que nos encontramos En estos momentos Que es la cuarentena por el coronavirus La importancia del preparador físico Para las muchachas Bueno y Carla lo sabe también Porque lo está viviendo en carne propia Es muy importante, muy importante y muchos entrenadores están delegando en la función a ustedes. Así es, po. así nomás po. <risa> lo <que pasa risa> es. Que, lo que pasa es que eh, cuando yo, yo, yo hablaba con, contigo el otro día, yo te decía a ti que una de las cosas súper, súper importantes que hay que entender. Eh, primero la preparación física y luego lo que significa ser preparador físico en el mismo camino pero son cosas que no son no son iguales eh, claro, claro. Eh, preparador físico eh, eh, él se encarga de generar rendimiento de, de, de suelo niveles de, de, de fuerza de, de, de hacer mejora en la velocidad etcétera, etcétera, etcétera pero un preparador físico, un entrenador de la condición física del fútbol ya tiene que ver con cosas más específicas de las transiciones del juego, de, de, del modelo de juego, del plan de juego que quiere el entrenador para el fin de semana. Tiene que, tiene que ser capaz de manejar todos esos, esos conceptos. O sea, si no somos capaces los preparadores físicos de manejar todas esas situaciones, además de los procesos fisiológicos del, del eh, Ahí es donde necesitamos dar pasos gigantes para la mejora de nuestro fútbol femenino. ¿En ese sentido, por lo que desprendo, igual siente que hay carencias en ese aspecto para que las chicas puedan crecer a nivel profesional? Eh, sí, mucho, mucho, mucho, mucho. Hay muchas carencias en los procesos de entrenamiento en el fútbol femenino. ¿Y cómo se puede solucionar eso? ¿Tiene que ver con un tema ya de trabajo mental, trabajo táctico, trabajo dirigencial, la motivación de las jugadoras, o ya lice y llanamente, ustedes tienen que llevarse toda la pega en ese sentido? Eh, yo creo que es súper es importante tener un entrenador como el Claudio Quintiliani, de partidas. Es súper importante una cabeza que tenga la, la, la película clara. O sea, Perfecto. si un entrenador tiene las cosas cosa claras y, y vamos a jugar así, vamos a atacar así, vamos a defender así, en tal momento el juego vamos a hacer esto, en tal momento el juego vamos a hacer esto, otro. A uno como preparador físico, como preparador como quienes son los juegos incluso, quienes son lo, lo, las personas que van al lado del, del entrenador. Y no nos queda nada más que seguir esas directrices, pues, o sea, sí. En, en, en términos claros, si un, a mí mi entrenador, o yo te voy a dar un ejemplo, el Claudio, a Claudio le gusta recuperar rápido el balón y salir rápido, tratar de, de pillar el equipo de ellos al parado, generar la superioridad numérica, yo no puedo tener un equipo lento, yo no puedo tener un equipo que, que toque la pelota para atrás, tengo que rápidamente generar un equipo de presiones, que busque los espacios, o sea, transiciones rápidas, asociaciones rápidas. Tanto de pasillo interior y exterior. Entonces, eso es lo que nosotros, los preparadores físicos, tenemos que ser capaces para solucionar la pega eh, del entrenador. Sí, eso me queda claro porque claro. viendo los partidos de Palestino, eh, juegan así. Y todos los equipos de Claudio Quintilani juegan así. Cuando dirigía Ferroviario, jugaba así. Cuando dirigía, cuando dirigía el Pumas, que aún lo dirige Claro está en la tercera división, juegan prácticamente igual. Pero claramente también no todos los jugadores responden a la misma forma en, el, en los planteamientos también es, Yo creo que también está el tema de la credibilidad, o no chiquillas, que ustedes también les crean el discurso Porque imagino que a ti, Carla, para cuando tú haces estos ejercicio en las redes sociales, sobre todo en estos momentos Te tienen mm -hmm. que igual de alguna u otra forma demostrar que tu trabajo es creíble Sí, claramente. O sea, si no, no hay credibilidad, no hay peso, no hay respeto o disciplina de parte de nosotros mismos y de la jugadora, en verdad no, no hay mucho que hacer. Nosotros igual, eh, bueno, personalmente he vivido varios procesos, eh, bueno, en distintos de, de equipos, ahora con Calera o en equipos más pequeños. Eh, claro, lo importante es eh, que conocer o demostrar que ese ejercicio tiene tal objetivo, eh, hablar quizá eh, acercar eh, tu vocabulario a algo técnico, pero no perdiendo también lo, lo, lo fácil de explicar o lo que ellas puedan entender eh, de ciertos conceptos también de, del juego. Yo personalmente, bueno, ya he dejado un poquito en las canchas en estos momentos previo a, a la pandemia, estaba un poquito más alejada, pero eh, iba súper bien, armábamos un... Un, un concepto, un, un ordenamiento de tarea dentro de una sesión que era ligado, como comenta Gonzalo, ligado a lo que, lo que la profesora Paola en este caso quería también, un equipo que, que presionaba, eh, que, que quería también recuperar el balón rápido, etc. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros de la base tenemos que tener esa credibilidad por parte de, de nuestro equipo. Y en ciertos momentos, como también comentaba el profe, no todas, o, o no está todavía en 100% mentalizada eh, lo profesional no falta, no falta tampoco a una jugadora que quiere echar por tierra lo que uno está claro. eh, diciendo entonces ahí entra a jugar lo psicológico porque ahí entramos tal vez en divisiones de, de camarín pero hay que, hay que ir eh, paso a paso y, y viendo también cómo van los resultados, cómo, cómo se va mejorando uno va tomando ahí más, mayor credibilidad también en, lo, en los conceptos en, en forma o en nuestros propios formas o metodologías que vamos tomando en, en, en las prácticas. Y en este caso, para ambos que tienen experiencia en esto, eh, ¿qué creen ustedes que se necesita para hacer un buen preparado físico que sea como más creíble? Mira, yo creo que eh, todos los preparadores físicos que trabajan en el fútbol, todos hacen trabajos que va a beneficiar de alguna u otra forma a, al jugador o al entrenado, en este caso. Eh, entonces, el ser buen preparador físico no, no te va a marcar a ti eh, si un hizo un test de contramovimiento y saltó 4 eh, centímetros más, 5 centímetros más, o sea, perfecto, qué bueno. Y lograste desarrollar tú a través de la fuerza reactiva o a través de. mejoraste. Pero ahorita hago la pregunta eh, y le hago la pregunta a quienes escuchan. Yo hago ese test de, de contramovimiento, eh, la plataforma de, de salto, ¿cierto? Mejoré 5 cinco, eh, cinco puntos mi test, pero resulta mm -hmm. que después cada balón que va, va a aéreo, el juego dividido, los pierdo todos. Pues. Claro. Entonces. Ahí también, Gonzalo, respondo a tu pregunta inicial en respecto a esto. Eh, hay muchas cosas que, que mejorar en el fútbol femenino. De partida, lo que te decía, aquí de hay un límite que hay que empezar a marcar. La jugadora se tiene que someter al entrenamiento eh, de, a los niveles de exigencia que los entrenadores necesitan y quieren. ¿Qué, qué ocurre? Si tú exiges mucho a una jugadora, se enoja. Si tú reta a una jugadora, se enoja a la pareja. Si se enoja a la pareja, se enoja a la mitad del equipo. Después, el fin de semana, esa no le toca la pelota a la otra. Al o sea, final, hay un choque, hay un choque sana, de ego bastante eh, potente en ese caso. ¿Por qué esta está enoja con la otra? Hay, hay un choque de ego potente por lo que puedo desprender. Y me imagino que en el fútbol amateur, Denis, también que tú trabajas en ese sentido. Es muy, pero muy fuerte eso Muy complejo Y, la, sí. y cómo trabajarlo sí, también Ahí le pregunto al profesor, cómo trabajarlo en ese sentido Cuando ya es de carácter amateur Mira eh, Cuando hicimos todo este preámbulo y Estábamos hablando de la evolución del fútbol femenino ¿sí? Que nosotros nos gustaría Que todas nuestras jugadoras tuvieran con contrato Que todas llegaran a, a la elite que Más allá de, de lo que va a ganar cada una Pero que el club la reconozca si a ti un club te reconoce como tal como trabajadora tu jefe en este caso el entrenador y sus subjefes que son los preparadores físicos preparadores arqueros pueden tomar decisiones y hay que empoderarse de la decisión y te digo comadre si esto no te gusta chao pero como no tenéis esa posibilidad todavía tenéis que lidiar tenéis que hacerte el eso con algunas cosas tenéis que aguantar que una se te lleve el short y esto me lo ha dado la experiencia Tú en un equipo wow. de hombres No le tenés que andar quitando el chor a nadie Porque sabe que el chor se lo saca Y se lo pasa al utilero Y se lo, o se lo saca y se lo lleva para la casa Pero no preocupado El chor de que, que este peleó con este Las mujeres una pelea con la otra La pelea dura tres semanas Los hombres hay una pelea Se agarran a Coscacho y en el y se solucionó <risas> Y el otro día vamos entrenando wow Wow, igual es fuerte eso, igual es fuerte eso, y no solamente en lo físico están trabajando, sino que también en lo psicológico, y bueno, que también, como dijo Carla, y le encuentro eso? toda la razón, ya son, do, ya son 12 años, ya son 12 años, y, y hay que cambiar desde ya la mentalidad, ya no se puede pasar más tiempo. Y, y por, ¿Y por lo mismo sí. también, sí, yo te, yo te iba a mencionar que, que tuve la, la linda experiencia de, de, de estar el año pasado viendo la evolución de la categoría sub-15 de palestino que el, el profe José Tavilo, que me sacó el sombrero por él, el profe palestino, eh, es un chico que tiene una, una energía, tiene una intensidad para pa, pa llevar a cabo su su entrenamiento, la búsqueda de, de jugadoras él entrena con 40 jugadoras y a todas las tiene moviendo y a todas las tiene haciendo cosas eh, captó muchas jugadoras entonces yo te digo, ese chico inconscientemente, con su forma con su manera, él está preparando jugadoras para alto rendimiento ¿por qué? porque es exigente la preparación física las tiene siempre motivadas también tiene una, una, una, una manera bien especial, bien exigente de llevar a su jugador entonces esa chica que hoy día tiene 12 años que a lo mejor está sufriendo pero está en la, está en la actividad porque le gusta cuando pasa un entrenador de la sub-17 que le exige un poquito más y después cuando se somete a un entrenador en la categoría adulta o un preparador físico o una preparadora física en la categoría adulta que le van a exigir va a estar preparada para eso va a estar preparada y a ella yo le puedo decir ella es una chica que va, va en desarrollo pero hoy día tenemos jugadoras de 25, 26, 24, 28 años que te quieren manejar las cosas, que siempre están pendientes, no, que esto otro, que esto, que esto para allá, que esto pasa para acá, y al final el gran perjudicado, y sin darse cuenta, siempre son los grupos, siempre son los grupos. Exacto, siempre yo, van a ser los grupos. Esto... Uh -huh. Oye, Oye qué importante decir, yo, el detalle que señalas. Eh. Claro. Sí. Qué importante el detalle que sea oye queremos pasar en estos momentos a los posteos que nos hace la gente a través de nuestra señal de streaming www.facebook.com slash X. acá nos escribe nuestro compañero de labores Manuel Sánchez del programa Mágico y Misterioso también entrenador del cuadro de Atlético Central del cuadro del logo que aprovechamos para mandar un saludo, escribe éxito compañeras, acá nos hace una pregunta Marco Antonio Núñez saludos a Gonzalo, preparador físico que maneja mucho concepto técnico Pregunta para, para ti, Gonzalo. ¿Tú hubiese gustado ser entrenador de fútbol? Primero, Marquito fue mi compañero en Deportes Pintana. Un gran abrazo para él. Él es hoy día ayudante técnico de Deportes Melipilla. Así que para que vean el programa de ustedes al nivel que está... Eh, la respuesta... Marquito, no siempre un entrenador que no su nombre, pero no es Soy entrenador, la plata que he invertido en mi capacitación como preparador física. La meto como entrenador, es súper simple. Wow. Me imagino, me imagino, me imagino. Pero igual, igual usted se ha dado un salto muy cualitativo. Ha trabajado prácticamente en todas las divisiones del fútbol masculino, en el fútbol femenino profesional. Pero, ¿le gustaría trabajar en la primera división? ¿Has tenido la chance? ¿O solamente has estado con unión San Felipe en la primera vez? Mira, yo tuve la, la posibilidad de estar como ayudante a preparar físico en un equipo de primera división. Y la verdad que eh, no tomé esa opción porque estaba... Bueno, la Katia, que ustedes saben que mi pareja, estaba embarazada. Mm -hmm. Estábamos esperando la, la Pascalcita y no, no fue el momento más, más idóneo. Entonces perdí esa opción y ahí me fui a, a deportes Pintana. Eh, pero sí, claramente, creo que con los años me gustaría llegar a, a Primera División, pero creo que todavía me falta crecer en algunos aspectos. Eh, creo que todavía me falta seguir tomando bagaje en algunas cosas. Eh, entre más competitivo es, más mañoso se pone claro ah, perfecto. perfecto, más claro que el agua más claro que el agua no puede ser bueno y ustedes chicas lo ven en, con sus equipos bueno ya Unión La Calera que está con una ansia de llegar a la primera división de honor del fútbol femenino y ustedes las Águilas de Ni que están trabajando para formar uno de los mejores equipos a nivel amateur de la región metropolitana exactamente si bien la sí, tengo realidad. Pregunta, sí. Tengo otra más? pregunta que me eh, Bueno, esta pregunta <ríe> me mandaron a hacerla una de las chicas de, del equipo. Bien, es la siguiente: ¿Se puede estar en las mejores condiciones posibles ejecutando solamente entrenamientos integrando, integrado con balón? Se puede estar en las mejores condiciones posibles solamente, claro, idealmente eso. Ejecutando solamente entrenamiento Bien. integrado con balón, sin nada más, solo con balón. Eh, es que el, eh, claramente sí, pues. o sea, claramente que el trabajo integrado con sí. balón es lo que más te va a dejar. Eh, de hecho yo soy un, un, uno de los preparadores físicos que me, me gusta integrar mucho el balón en mis trabajos ¿Eh? Y a través, a través de eso ir descubriendo la, la las capacidades o las cualidades que te va indicando cada acción del jugador. Ok, perfecto, bien. ¿Y qué tips Entonces, daría usted en estos casos? Ya que no se puede usar el balón cuando estamos en un espacio reducido dada la situación. Mira, tú, por ejemplo, yo veo a mi señora entrenar. La veo aquí eh, que se conecta con sus compañeras en Palestino y se pone a entrenar. Eh, yo creo que tú en un metro cuadrado, en dos metros cuadrados, podías estar eh, trabajando a full. Trabajando a full eh, muscularmente, aeróbicamente. Eh, le dais movimiento a, a nivel orgánico. Eh, muscularmente metís cargas que, que les van a permitir mejorar, entrenar, porque cuando uno habla el concepto de entrenar, lógicamente tiene que ser para mejorar. De ahí yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, eh, algunos compañeros, en algunos equipos que veía a los jugadores haciendo plancha, eh, los veía haciendo, claro, son temas de trabajo importantes, pero una cosa es lo preventivo, otra cosa es la musculación y otra cosa es entrenar. Exacto. El entrenamiento está a mejorar los niveles basales Y cuando tú veis que, que hay una confusión en la terminología Te das cuenta que algunos no están entrenando Algunos están manteniendo el abdomen plano nomás. Claro, súper importante ahí en ese sentido eh, Siguiendo la pregunta que, que hice Denise Y como ligando siempre el balón en nuestro ejercicio Tratar de complementar nunca dejarlo de lado porque finalmente estamos preparando o estamos manteniendo a la jugadora en este momento para el fútbol, o sea, no nos podemos alejar del deporte al cual nosotros nos dedicamos, porque sería solamente una es que, preparación física o, claro, mantener una cierta carga, o mantener una cierta condición, pero el deporte no lo podemos dejar de lado. Es que es, que es básico, sí, una cosa de, una cosa de re, reflexionar de manera profunda, eh, Tú, por ejemplo, un jugador a una jugadora que, que la somete a hacer eh, cuatro minutos de salto, salta, salta a la valla, salta a la valla, salta a la valla, salta a la valla. Eh, claro, tú decías, ah, saltó cuatro minutos la valla, pero pregúntate cuántas veces saltó la valla, cuánto impacto recibió en las rodillas y en los tobillos. Y generalmente son en canchas sintética. Entonces, ¿por qué no preguntarte, en vez de utilizar todos esos saltos, utiliza lo mejor en aceleraciones, en frenos, en cambio de dirección, con balón, en un reducido, en un rondo, en un 2 contra 2, el uno contra uno. Y de acuerdo a eso tú ves si efectivamente trabajó de manera eróbica, aneróbica, muscularmente, frenó, frenó ocupó eh, aspectos de fuerza, ocupó eh, trabajo potencia. Entonces, eso es lo que... Nos, ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y ojalá en el fútbol femenino. Claro, que se manifiesta ahí la fuerza en, en el fútbol, más que nada. En las tareas futbolísticas. Yo, yo cuando estuve reflexionando y pensando un poco con lo, con lo que eh, había hablado con gonzalo que a hablar yo quería dar un ejemplo muchas veces los preparadores físicos tomamos test de velocidad cierto uh -huh. yo te hago la, la siguiente prueba un test de velocidad de 30 metros lineal cierto con velocidad de arranque eh, y después esos mismos 30 metros con balón en conducción pero después condicionale el balón que cada dos pasos den un toque o cada tres pasos den un toque o cada cuatro pasos den un toque vaya a ver que hay una hay una crecida en el tiempo importante cierto Claro. Sí. solamente por el impacto del balón que a se le va a ir le va a pegar más fuerte a lo mejor le va a pegar mal o la conducción no va a ser defectuosa etcétera etcétera etcétera entonces este Lleva ese ejemplo que es súper básico, considéralo cuando tú tienes la oposición, cuando tienes un rival, cuando tienes un jugador que viene por el mismo objetivo que tú, que también te viene a quitar el balón, o que te va a chocar. Entonces, ahí tú mismo, en un ejemplo tan claro como la conducción, te das cuenta que eso está ligado a muchas situaciones. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué me conviene? Que el gallo corra los 40 metros o que la mujer corra estos 40 metros o que estos 40 metros los busque a través de desarrollo, tomando decisiones, moviéndose rápido, eh, ejercitándose a full, entrando a zona, cambiando de dirección, apoyándose, buscando espacios libre y, y el objetivo es el mismo, pero es que no, nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a eso. Y aparte cuando se trabaja, valoran en ese tipo de, de ejercicio se trabaja mucho lo que es la agilidad, la agilidad física, la agilidad mental. Toma decisiones. Uh -huh. Mira, eh, el, el otro día Claudio hablaba de, de, de la neuroplasticidad y de la neuroplasticidad. Eh, hace algunos años nosotros con algunos compañeros que hoy, hoy día están repartieron algunos clubes, hicimos una exposición sobre lo que es la neuroplasticidad, lo que es la de poder llevar información al cerebro, eh, tomando decisiones, eh, muchas decisiones en, en, en tiempo reducido. ¿Cierto? Pero si a eso le sumáis un ejercicio de oficina, un ejercicio de, de pizarra, como lo que hicimos nosotros, le, lo sumáis a la cancha, donde la neuroplasticidad o la, o la, la toma de decisiones está asociada a muchas situaciones del juego, a mucha repetición, a mucho ahogo, a mucha condicionante externa, como son los rivales, como son los goles, como son los pases, como son marcar zonas delimitadas eh, en espacios reducidos, eh, claramente la toma de decisión baja. Y ahí es donde entrenó el músculo más importante que hay en el fútbol, que es la cabeza. Exactamente. Exactamente. Ah, Falta Exacto. Exacto. Antes de continuar con estos tips que ya pasamos a la parte teórica y ahora ya nos vamos a ir a lo que es la parte práctica Y para que tomen nota nuestras chicas, tenemos acá a nuestra Hulk de Zona X que es Carla Ravera y nuestra Corre Camino que es Denis Pérez Queremos pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible la transmisión de Ataque Directo por tu Zona X Queremos saludar a nuestros amigos de Nubleprint. Print, los puedes buscar en Instagram, arroba nubleprint y... Ofrecerles por supuesto los mejores productos En lo que es tacita, llaveros, rompecabezas Y ojo que este día domingo, 10 de mayo Es el día de la madre Así que si quieren darle un lindo regalo Alguna tacita o algún producto para sus madres Que gustan del fútbol Prefieran los productos de New Le Print. Para más información también pueden escribir Al Whatsapp de... Nuestro gran amigo Eduardo Asensio, más 569-6692-7829 y se van de aparte de Ataque Directo, van a tener un 20% de descuento. Así que un gran abrazo a la gente de New Le Print que sigue apoyando este programa y recuerden que si quieren regalar una tacita o algún producto relacionado con el fútbol el tenis a sus madres, prefieran los productos de New Le Prim. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que ellos tienen una promoción fantástica en este momento y me pidieron que la dijera el día de hoy, que es la siguiente. Como es el Día de la Madre este día domingo, eh, están regalando Gift Card con los siguientes servicios de peluquería. Color total, más masaje powerplets, más peinado, más corte de cabello. Puede participar de la siguiente forma. Sigan el Instagram, arroba Eduardo con W, Eduardo-Cuafor. Comparta la publicación que es el gift card que mmm, ahí vamos a estar mostrando en pantalla. Y tiene que compartir esto en la historia de, de ustedes y etiquetar a Eduardo-Cuafor. Escriba en su historia: Yo quiero ganar más un GIF dedicado a sus madres. Recibiremos concursantes hasta el día miércoles 6 de mayo y la ganadora tendrá que venir a nuestro salón el día sábado 9 de mayo con su mascarilla. Esto es Iniquique para las chicas de, de mmm, la región de Tarapacá que nos están sintonizando. Aprovechen este lindo regalo que les ofrecen nuestros amigos de Tirista Turco para que embellezcan y regalonen a sus madres este día eh, 10 de mayo, que es el día de nuestras madres. Así que muchas gracias a... Estilista turco, más información la pueden encontrar en el WhatsApp, más 569 5765 También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Coru, que se la está jugando por la tercera división también, por el fútbol femenino. Sponsor oficial del cuadro de Unión La Calera. Vente, confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros. Para más información, visítalos en su Instagram, arroba deportescoru. Y por WhatsApp a William, que es el dueño de Deportes Corur, al 569-9927-9083. Un gran abrazo a nuestros amigos de Deportes Corur. Y si quieres también preferir la mejor agua purificada de toda la región metropolitana, te puedes contactar con Agua Antu. Agua Antu, despacho gratis para toda la región metropolitana. Recargas de bidones, 3.000 pesos. cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos. Para más información visítalos en el Instagram @aqua.antu y hagan sus pedidos al WhatsApp más 569-945-556740 Y finalmente este datito es para Denise que le gusta mucho el café lo mismo que a nuestro DJ Fakir saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero los mejores... Café en, en grano o también chocolates de cacao. Los puedes encontrar acá en su tienda online. www.bazarcafetero.com También pueden hacer sus pedidos al WhatsApp. Más 569-7955-4102. Y ahí pueden ofrecer los mejores regalos para sus madres, sus parejas. Y regalonearlas como realmente se lo merecen. Así que un gran pero gran saludo a todas sus madres, Carla, Denis, Gonzalo, yo aprovecho de mandarle un gran abrazo a la mía, que si bien físicamente no se encuentra con nosotros, sé que me debe estar escuchando en las ondas celestiales. Así que somos dos. Ah, entiendo, entiendo, Denis, tu caso, así que regalonen a todos aquellos que tengan a sus madres en estos momentos con estos lindos regalos. Ahí aquí nos dice somos tres. Les, les digo eso, así que todos aquellos que tengan a sus mamitas, regalonenla. ahí ya dimos los productos de nuestros auspiciadores, excelente calidad, producto nacional, independiente, para que puedan regalonear a sus madres como realmente se lo merecen. Y antes de continuar con Gonzalo Griseño, preparador físico profesional que ha estado en el fútbol femenino, también en el fútbol masculino, en la en el fútbol amateur, Carla Ravera, unión La Calera, ¿qué anuncio nos tienes? Sí, Gonzalito, bueno, vamos a recordar entonces el, el tema de la rifa que habíamos comentado también en los capítulos anteriores. Recordamos la situación, una de nuestras jugadoras lamentablemente sufrió un accidente, ella ya fue operada, gracias a Dios ya está en casa, pero se vio una recuperación bastante larga, ya que, bueno, y estuvo ahí su pierna fracturada, así que le mandamos también un saludito a ella, y a nuestros auditores, bueno, le vamos a pedir que nos cooperen con esta rifa que nosotros organizamos para, para ir en cooperación eh, por esta situación lamentable que vivió. Eh, bueno, tenemos tres premios, ahora hace poquito se nos sumó un cuarto premio. Tenemos la camiseta WC autografiada, tenemos un horno microondas, un balón de fútbol y además vamos a anunciar también acá, eh, hace poquito me, me comunicó Deportes, perdón, eh, Huemul Guantes, que es un... Un chico que, que tiene esa empresa y también me donó guantes para los premios, así que es un, un nuevo premio. ¡Buenísimo! Y además, bueno. la, la Cari Montesi, que estuvo también la semana pasada, nos, do, nos donó un juego de taza súper bonita, así que ahí somos esos premios, ¿ya? Así que le agradezco a todos ellos. El valor de esta tarifa tiene mil pesos, ¿okay? Tienen que hacer el depósito a la cuenta RUT 17 230 9 repito. 17 230 388-9 a nombre de Camila Vargas al mail Camila Ignacia vargas 1989 arroba gmail.com ella es nuestra capitana que ya está recolectando todo esto en el mail usted va a juntar y también en el depósito los números que usted desea previamente también puede comunicarse con, con Camila que en el flyer que los muchachos están mostrando eh, sale el número telefónico directo de, de Camila eh, idealmente queremos tener los números vendidos, Ojalá dentro de esta semana eh, Así que motívense Sabemos que son momentos complicados Pero nuestra jugadora lo necesita Así que hacemos ese llamado Para quienes quieran aportar eh, Y colaborar en este proceso difícil que, que le toca Perfecto, agradecemos por supuesto A nuestros invitados que han estado acá con nosotros Que también están apoyando esta noble causa yo te debo dos números, te los pago en la semana. Eh, okay. estoy, esperando que, estoy esperando que me vayan así que yo sí. me comprometí y voy a pagar. Benita Historia. también colaboró con nosotros. Consulta, mi estimada Carlita, ¿cuándo sería esta rifa? ¿Y dónde? Mire, nosotros queremos ya lanzar, el, eh, tenemos plazo hasta el 15 de mayo para tener todos los números vendidos. Eh, y habíamos pensado hacer un, eh, tirarla de forma online o ver la posibilidad de hacerlo también acá en el programa. Por Pero, supuesto que acá, pues, acá, pues. Y la idea es que, como te decía, tenemos, tenemos más del 50%, son 200 números. Eh, queremos al menos darle la, el primer aporte de 100 mil pesos a, a estas jugadoras y dar también un poquito más tiempo para vender la otra, lo que, lo que nos quedaría en este caso. Así que por eso hacemos el llamado eh, eh, importante para, para nuestros seguidores, amigos, etcétera. O el resto de horas que también quieran colaborar. Sí, por supuesto, la vamos a hacer acá. A todo esto, quiero notificar lo siguiente: nosotros íbamos a hacer la, la rifa en vivo y en directo por nuestra compañera de labores, Marisela Chilita Pérez, debido a su operación. La tuvimos que suspender porque justo esa semana ya comenzó la cuarentena en la región sí. metropolitana y ya dentro de estos días ya vamos a estar notificando en nuestras redes sociales la vamos a hacer acá en vivo y en directo. Ya también Marisela se va a integrar con nosotros, había tenido problemas internos para poder sacar las transmisiones, los pudo solucionar y ya vamos a hacer esta rifa, vamos a apoyar a nuestras jugadoras de Unión La Calera que realmente se lo merecen, son parte de Zona X, nuestra casa y, y es la idea, nosotros queremos sumar y qué mejor que en esta instancia, y el fútbol femenino realmente se lo merece, así que ya vamos a tener información al respecto y en base a la rifa que estamos realizando ahora, ustedes eh, pronto vamos a estar informando cuándo vamos a hacer el sorteo, ¿te parece? Súper, sí. Ahí nos coordinamos, como te decía, ojalá la quincena de mayo tener todo ya ok para, para tirar nuestra rifa. Perfecto. Retomamos acá la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, Gonzalo Griseño, preparador físico profesional. Ya hablamos de la parte teórica, estábamos adelantando unos tips que estábamos entregando para trabajar en cuarentena y ahora ya nos vamos de lleno a la parte práctica. ¿Cómo usted lo haría teniendo chicas que se tienen que contactar a través de, de Skype, Zoom, el mismo Instagram, motivar a sus jugadoras y guiar sus trabajos respectivos? ¿Cómo usted lo haría en este caso? ¿Cómo lo haría? difícil, porque no soy muy, muy motivador en realidad, más, más o menos estricto en, en, en esa pasada pero creo, creo que, que creo que siempre siendo súper claro con los objetivos, o sea, de hecho derechamente eh, cada, cada preparador físico, cada entrenador tiene sus objetivos claros ser claros con los objetivos eh, perseguir esos objetivos preocuparse eh, derechamente de que, que haya en este estímulo eh, a nivel muscular, a nivel orgánico o neuromuscular eh, específico, darle un adecuado, un adecuado descanso al músculo para volverlo a trabajar y, y con trabajo no tan largo, no tan largo en cuanto a la duración, sino más bien en la intensidad. Sí. Así que ahí donde está, creo que ahí donde está el nuestro gran déficit a nivel de, de fútbol chileno. O sea, ni hablar del femenino y el fútbol chileno, el problema creo que es de intensidad. ¿Carlita? Denise, claro. Sí Sí, es, es de verdad bastante difícil De hecho, como les dije en el programa pasado eh, Nos sucede que nuestro entrenador también se le hace un poco difícil Con respecto, por la, o sea, online Y entonces lo que trata de hacer él es hacerlo algo dinámico Que cada jugadora ponga un, una parte y así se motiva cada, cada una para que no se haga como en este caso eh, un poco aburrido, por decirlo así. Entonces él lo que hace es motivar cada una que tome el control de cada ejercicio, de cada una, una se motiva a hacer sentadillas y así, o lo que se le venga a la mente de, de que la demás la siga. Y eso es hacerlo como quien dice, muy entretenido, la, la verdad. Y me pareció bueno en ese punto de vista, porque sí, me imagino que para, para ustedes... Eh, se le hace un poco más complicado hacerlo por esta vía. Pero hay una cosa, Gonzalo y, y Chiquilla, súper clara. Eh, uno que siempre se, ser claro con, con los objetivos que se, se trazaron eh, desde un principio. Eh, cada equipo, cada, cada institución. Por ejemplo, si tú como institución te trazaste este año ser campeón y tú guiaste con tu jugadora o tus jugadores que vaya a ser campeón, tus jugadores en este momento no pueden estar descansando. Tus jugadores tienen que estar con una carga de entrenamiento lógicamente no va a ser nunca igual, pero si una carga alta, donde están generando supercompensaciones de manera permanente para eh, que el jugador esté siempre entrenado, no esté eh, manteniéndose, no esté generando... Eh, Ejercicios preventivos que están de moda, sino que esté entrenando, efectivamente entrenando. Y que el entrenamiento es generar supercompensaciones con mesetas altas de carga y con poca recuperación. Entonces, es que desde esos objetivos, desde esos objetivos, te decía, eh, ver que lo que está acá. Yo me imagino que, que los equipos están. Yo veía, por ejemplo, eh, la página de Palestino que le llegaron, a, a, estoy hablando del plantel de hombre le llegaron la, la, la bicicleta y cada jugador va a tener su bicicleta. ¿Por qué? Porque me imagino que, que ya con hacer plancha no basta. Pues. Claro. Hay que ver ahí el tema también de, del volumen, bueno, como usted comentaba, volumen, intensidad, to, todos esos conceptos o esos, esos métodos de entrenamiento que, claro, para que generen la carga y finalmente suban su, su rendimiento que eso es lo que nosotros queremos porque claro, ya llevamos Mira, tanto si, tiempo en esta si tú, por ejemplo si tú por ejemplo te ves como un programa o tu como palabra física Carla tienen un desglose de, de, de las cargas de partido por ejemplo, de cantidad de aceleraciones tipos de salto, kilometraje y recorrido ahí tú tenés grandes indicadores para poder planificar esto, estas semanas de entrenamiento por ejemplo, esta semana me voy a dedicar derechamente a, a las carreras de alta intensidad eh, en un partido, eh, carrera de alta intensidad, tú tienes un kilómetro hablando de, de carreras que están sobre el, el, la frecuencia cardíaca máxima o máximo. entonces si tenías un kilómetro, podía hacer series derechamente de, de carrera continua en el lugar de skipping a toda intensidad De 20 segundos, 30 segundos Con, con, con Tolerancia al lactato Y podéis estar dándole, dándole una pausa completa Y estáis trabajando toda esa carrera de alta intensidad Claro Super Y en ese caso, si bien Usted habla de la parte física La parte de agilidad La metodología, claro Está es muy relevante Sobre todo en estos momentos y lo otro también que bueno lo habíamos conversado en la previa nosotros, va de la mano también con la condición física que tenga cada jugadora para poder planificar los tipos de entrenamiento porque hay unas que son con mayor resistencia, otras que tienen mayor volumen muscular y otras que se caracterizan por ser más delgadas, pero son muy ágiles y muy rápidas eh, no, los juegos no tienen que el juego el juego El juego a todos les toca acelerar A todos les toca correr, a todas les toca frenar A todas les toca saltar ¿Qué es lo que te diferencia? La cantidad de repeticiones Que tú eres capaz de tolerar Entonces eh, tu, misma, tu misma introducción Tienes que llevarla a una, a una Conversión de una afirmación En decir, yo necesito que mis jugadoras Lleguen a tal nivel Necesito que mis jugadoras estén eh, Derechamente eh, Sean capaces de sostener 40 sentadillas en un minuto ¿Por qué? Porque me genera una fuerza reactiva O me genera un nivel de potencia alto Entonces la que es más potente Las 40 no va a tener problemas ¿cierto? La que a lo mejor es más, es más veloz Pero no es tan potente, sí va a tener problemas Bueno, pero la, la cantidad de repeticiones O de frecuencia que tú lo vas a hacer en el día Te va a llegar a que todos los jugadores Estén haciendo las 40 sentadillas en un minuto Por ejemplo Claro, y la experiencia que tuvo en Palestino, me imagino que obviamente hay distintos planteamientos también, dependiendo de las jugadora, Pero ¿cuál de todas las jugadoras que usted ha tenido fue a, a usted, y con toda honestidad le consulto le sacó harto trote y por qué? ¿A cuál yo le saqué harto trote y por qué? Es difícil, Es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta. <risa> Porque, para Pero ser María. sincero, creo que no porque la, la, en, en, uh -huh. la jugadora en ese entonces, en la en ese entonces, también me enseñaron mucho a mí lo que es el fútbol femenino. Eh, Entiendo. La, la, ellas, ellas también formaron mucho mi carácter. Eh, y también me vinieron a enseñar y a... Encaré muchos conceptos tal vez que yo los tenía en la, en la práctica los tenía clara, eh, o sea en la teoría los tenía clarito pero en la práctica los tenía menos confusos eh, pero creo que por ejemplo más que yo sacarle rendimiento yo me asombré de algunas jugadoras entre ellas está por ejemplo la, ¿O la, ¿O el la el desarrollo el desarrollo de la, la Nicole Gutierrez por ejemplo de cuando yo la conocí a lo que ahora eh, la, la intensidad con la que en algún momento eh, se desarrolló eh, la MAI, y la potencia que ella en algún momento arrojó, una potencia eneroica extraordinaria que yo nunca entendí o nunca, nunca entendido. Porque la selección siempre le han molestado o siempre le han, le han exigido tanto el tema de su peso? Siendo que ella con la musculatura que tiene, la cantidad de potencia que recluta es muchísima y altísima, creo que está por sobre la media, entonces, claro, a lo mejor es más petrolera que otras, pero cuando agarra vuelo no, no, no, no te la para nadie, entonces hay cosas que entonces asombrado por eso por ejemplo, eh, bueno viene muy de cerca la recomendación pero lo que es la Katia, la velocidad que ha tenido la Katia, el desarrollo futbolístico que ha tenido entonces han sido, han sido muchos procesos, aquí tenemos anotado, por ejemplo con Claudio recibimos nosotros lo que es la, la Monse González, la que está jugando hoy en la Universidad de Chile en el plantel adulto, también esa chica nosotros nos llegó con 11 años y hoy día la vi jugar, el otro día la vi jugar por la selección sub-20, espectacular entonces, eh, creo que todas te van dejando algo. Todas te van dejando algo. Pero creo que lo que más me, me, ha, me ha... en un fondo, identificado, creo que... Lo que ha sido siempre la entrega del jugador de Palestino. El jugador de Palestino, La dirección de Claudio. Bueno, wow, en este caso... Usted señala que es la importancia también del entrenador. Claudio Quintiliani nos decía que el preparador físico es clave. ¿Te acuerdas, Carla? Sí, me es que no recuerdo. Es que, es que, es que siempre nos pasamos la pelota cuando estábamos en Puma Quintiliani para ocupé el entrenador y él decía que ocupé el preparador físico. Sí, porque nosotros le habíamos el... preguntado al profe que cómo trabajaba él esta los planteamientos, el, la concentración debido a la cuarentena, y le tiró prácticamente la pelota a usted, <ríe> literalmente es que, es que, a ver mira, yo, yo te voy a hablar de, de, dos, de dos entrenadores que yo tengo los mejo, las mejores relaciones con ellos, una que, que es Claudio que con el tiempo hemos logrado eh, limar las perezas que en algún momento tuvimos, pero lógicamente el tiempo ayuda Y el otro entrenador es Mauricio Benavides, son dos técnicos que, que, que de formas distintas han dejado muchas cosas en mí, por ejemplo, eh, eh, Claudio es más práctico, Claudio es una persona que lee muy bien el juego, eh, es directo, eh, son dos cucharadas a la papa, no, no hay más que eso. Por otro lado está Mauricio Benavides, que hoy en día trabaja en Ranco, trabajé en San Felipe, en Colchagua, en, en, en, en Deportes Rengo. Él es un entrenador más metódico, más mesurado, más, más, más, más cansino, muy estudioso, eh, y los dos tienen buenos resultados. Entonces no hay una forma, eh, no hay una forma que te diga, ya con esta forma me va bien y con esta forma me va mal, sino derechamente que cada uno haciendo las cosas bien, de manera correcta, de manera sacrificada, con, con mucho estudio, con mucha calidad en, en lo que respecta a cada uno en sus virtudes, eh, los dos les va muy bien. Entonces, eh, los dos siento que confían plenamente en mi capacidad y yo también confío mucho en la capacidad que tienen ellos como entrenadores. Eh, y la magia de la radio lo acaba de hacer nuevamente, nos acaba de escribir Mauro Benavides, entrenador de Provincial Ranco Felicitaciones por su programa, felicitar a Briseño, muy buen PF, gran profesional y persona Para uno como entrenador es muy importante contar con un buen PF que maneje conceptos relacionados a la táctica Porque facilita la planificación del entrenamiento y del juego, es fundamental la confianza para así poder delegar Pero eso se gana con experiencia y trabajo, un abrazo Así que, un gran abrazo, profesor Mauro, eh, ya volvimos con la Tercera División, así que un día, un día miércoles X, ahí podemos coordinar para poder realizarle una entrevista a, en ataque directo a Tercera División, así que ahí teníamos un saludo de don Mauro Benavides, reconociendo su trabajo, profesor. No, le, le agradezco a Mauricio, pero le doy un dato, cuando empiece la entrevista con Mauricio, tiene que empezar a las 9 de la mañana y va a terminar como a las 12 de la noche, más o menos. Lo sé, lo, lo, lo sabemos, lo sabemos. Okay. Eh le gusta, le gustan las cámaras la, la, cámara, la pata Fernández, pero un, un saludo a él a, a, a su señora, a la manda eh, de verdad que bueno, lo he dicho en el, en el programa él y, y Claudio eh, dos grandes personas, dos grandes entrenadores cada uno con sus métodos y que, y que a mí en lo personal me han hecho crecer mucho como persona eh, claramente Claudio eh, estuvo cerca amigo, en los momentos más difíciles eh, cuando yo empecé a formar mi relación con la Katia, Mauricio, por otro lado, de manera paralela, tuvo los momentos más difíciles cuando me estaba formando como, como preparador físico, con, con planteles exigente, partidos complicados. Eh, nos tocó vivir por ahí experiencias muy fuertes. Cuando Temuco iba a, ser, iba a salir campeón, un estadio lleno, y tú salías al calentamiento, y la voz hasta un metro no, no, no se escucha. Eh, nos ha peleado en el bus, nos ha peleado en el hotel, entonces por ahí, altas cosas que han pasado, eh, y ellos han sido parte importante de mi desarrollo, y yo lo, lo agradezco. Creo que han sido, lo, como lo he dicho siempre, dos entrenadores que me han abierto las puertas de, de, su, de su capacidad, de, de su casa, de su familia, y eso yo lo agradezco muchísimo, y creo que también lo, lo retribuyo con, con siempre... Lógicamente mejorar las conductas personales, mejorar los errores que uno pudo haber cometido, también abrir también la, la, la, la posibilidad de que ellos sean partícipes de mi vida, de, de, mi, de mi casa, de mi hija, de mi señora. Y eso en el fondo es lo que me tiene muy contento eh, de trabajar con Mauricio y con Claudio o viceversa cuando las cosas se vayan ameritando. Le quiero hacer dos preguntas en una, mi estimado profesor. Tiene relación, por supuesto, con la selección chilena. ¿Le gustaría trabajar en la selección chilena femenino Y de ser así, ¿qué cosas te mejoraría para el rendimiento de las muchachas? Si me gustaría trabajar en la selección femenina, sí me gustaría. Sí, no, no, no voy a negar que me gustaría. Eh, pero la condición sería con quién trabajaría. Eso es como una cosa muy clave, ¿no? Yo en lo personal no... No, no soy del preparador físico que voy a ir a aceptar cualquier cosa que el entrenador vaya a hacer. Porque como también me he capacitado harto, siento yo, eh, creo que tengo mucho más por entregar que hacer simplemente la preparación física analítica o, o, tan, o, o, o tal vez eh, integrada. Eh, entonces creo que sería muy importante con quién, y si te, te digo con quién te digo derechamente que creo que Claudio Quintiliani o Andrea Guayo son dos entrenadores que creo que tienen mi plena confianza. Eh, eh, que son dos entrenadores que creo que son capaces de, de llevar a cabo proyectos muy muy interesantes las elecciones conoce mucho el medio además eh, y creo que ahí le atribuyo algunos méritos a, a Claudio que Claudio siempre ha estado en el circo pobre. Claudio siempre ha estado en el circo pobre y creo que cuando tú estás en un circo con plata, en el fondo un equipo con todos los recursos, eh, la persona que tiene capacidad en lo poco va a tener mucha capacidad en lo mucho. La persona que tiene capacidad en lo mucho, no sé si tiene capacidad en lo poco. Qué buen punto ese, ¿eh? qué buen sí. punto ese. ¿eh? Sí. Qué buen punto, me gustó bastante ese análisis. El que no, el que no tiene claro lo poco le va a costar en lo mucho. Qué bien, qué importante, porque nosotros le preguntamos al profe Claudio, porque ya usted es la tercera persona que nos dice acá, en vivo y directo, la profesora Isabel también lo dijo, la Luli también lo dijo, quieren a Claudio Quintiliani, pero él no quiere. Él no quiere, nos contó una experiencia puntual, pero él no quiere. Él <risa> no quiere, no quiere, pero eh. sí. Eh, <risa> Mira, yo, yo a Claudio lo conozco Yo yo sé que él no quiere Porque, porque es que Ya han, han pasado Muchas cosas En, en, en el fútbol femenino pasan muchas cosas Pero yo sé que si alguien se lo plantea Y se lo plantean de buena forma Y y, lógicamente, él llevando a la gente que él, que él le estima conveniente de su entera confianza, que Claudio toma ese desafío. Y ahí yo te añado el, la segunda parte de tu primera pregunta, la pregunta. ¿Qué cosas yo mejoraría o qué cosas creo yo que haría distinta? Eh, no sé si mejoraría, porque no, no, no, no, no soy Mandrake el Mago para decir lo que hago yo. Está espectacular y con esto lo Creo sí que hay, hay algunas cosas que yo no, no comparto, y la haría de una manera distinta, tal vez no tendrán los mejores resultados, o tal vez sí los van a tener, pero creo yo que en la, en la selección tienen que estar las mejores, tienen que estar las mejores, sea, sea como sea, tienen que estar las mejores, y, y la pega, eh, el ejemplo que yo te da delante, eh, en algún momento yo tuve la posibilidad de estar en una, en una exposición cuando daban los datos del Mundial, de Francia, femenino, que eh, hacían comparaciones de cómo se estaban llegando a los niveles. Eh, hay una, para mí hay una, una cosa súper clara, y te lo dije en delante, eh, esto se juega con la pelota. Exacto. Y tú, juegas, tú jugadoras que supuestamente están en la el elite, no hay, mucho, no, hay mucho que, no hay mucho más que mejorar que la condición técnica, táctica y física, o sea, estas estas minas estas mujeres saben los reglamentos la mayoría está en condiciones óptimas eh, creo que sería más específico en algunas cosas creo que el nivel de la intensidad eh, creo que sí la mejoría creo que la intensidad es clave eh, y ahí donde yo te decía en delante Gonzalo que para mí es claro que una jugadora no te maneje nada y nada nada nada pero no nada y los niveles de intensidad los tengo que manejar yo o sea, los niveles de intensidad los manejo yo con eso. mi cuerpo ten yo, yo, mi entrenador, el entrenador me dice plan de juego, qué es lo que queremos conseguir, vamos a jugar de tal forma. Este es nuestro sistema, y la intensidad se la damos nosotros. O sea, no. y si tú podías hacer, no sé, te voy a dar un ejemplo para pa mostrar, si tú podías hacer dos VARPE y yo necesito 10, bueno, hace dos, pero intenso. La cantidad de veces que haga yo te va a dar dos, dos y medio, tres, tres y medio, cuatro, cuatro y medio, cinco, hasta que llegar a los 10. ¿Por qué le hago la pregunta en este caso? Porque, bueno, nosotros hemos hablado varias veces al respecto. No nos fue muy bien con la selección femenina en Argentina, pero hay que consignar algo y algo que estuvimos conversando con Carla sí. en la interna, que es el trabajo que han hecho selecciones en el aspecto físico, como el caso de Venezuela. Venezuela que le ha ido bastante bien en el full femenino, paulatinamente ha ido creciendo, le estaba yendo muy bien en la sub-20. Sí. De hecho, iba a puntero absoluto y se notó bastante. Y por eso han tenido muchas jugadoras que están jugando en el extranjero en estos momentos el cambio de chip, mentalidad y en el aspecto físico, Denise, que se lo alabo a tu selección en ese sentido. Cosa que en Chile, si bien se hicieron partidos de preparación, las chicas jugaron con algunos equipos previos y no les fue muy bien, como en el caso de Perú, Paraguay y Uruguay, en eh, el caso de ustedes se notó claramente la mano de sus entrenadores y sus preparadores físicos. Claramente. Sí, que ambas jugadoras están en otros equipos también, pero no tuvieron esa. Ellas no se unieron antes para hacer estos tipos de juegos amistosos. Se reunieron, fueron, jugaron y ya dieron en todo. Efectivamente, que es de admirar. Realidad. Lo que comentábamos, sí, lo que comentábamos, bueno, y parte de la conversación que vamos llevando, el tema de que. Finalmente siento yo, y lo digo, decíamos, las jugadoras que fueron, o las que están presentes quizás, o sea, no, no digamos que son malas jugadoras, pero tal vez falta tal vez hacer una mejor búsqueda de, de las jugadoras. Tal vez un factor también que, que, que, que atribuyo a este, o a este mal, mal disposición que hubo o, o, o de resultado el tema del tiempo, creo que, que, que no hubo tanto tiempo y, y lo que decíamos también fueron demasiados partidos previos tal vez ahí hubo una jugada que, que, que afectó al, al rendimiento de Cien en el campeonato, de ahí hubo un tema de, de la planificación que sí, claro había, hay jugadoras bastante buenas técnicamente, potentes pero el rendimiento o el resultado fue lo que esperábamos Mira, yo tengo una visión con respecto a eso, por ejemplo, los partidos de la Selección Absoluta, antes de la preparación, o sea, mientras se estaba preparando para el Mundial, eh, fue a jugar un par de veces, jugó dos partidos con Australia, eh, hizo algunos amistosos en alguna gira de Europa... Eh, yo no, no sé, no no no, no podría opinar de lo, del, del sistema, del plan de juego, porque hay que estar metido ahí adentro para... Pero a mí me llama la atención que nunca nos dimos cuatro pases seguidos, por ejemplo. Exacto. O sea, eso no, no, no, no. a mí no, no... Hay cosas que no, no, no, puedo, no puedo, no. O sea, eh, a lo mejor cada, cada profe, el profe le tenía el ver el foto de una, de una forma, a lo mejor yo con los entrenadores que trabajaba la gran de otra, pero nunca tuve una continuidad de pases. Eh, anticipamos muy poco Los duelos los perdíamos de manera permanente eh, De hecho el mundial Nuestra arquera, la tiene eller Salió a elegir como la, la segunda mejor arquera eh, a, a nivel mundial Entonces algo te dice O sea, claro, de una arquera que ataja tantas veces Es porque algo está ahí haciendo mal para adelante por? Entonces eh, eh, eh, no si queremos nivelar no podemos quedarnos con, con, con Estos glosses específicos a sí, buena arquera pero bueno, nuestra defensa no, a lo mejor no es la no es ideal o a lo mejor son buenas jugadoras pero no el planteamiento ideal a lo mejor tenemos que mejorar nuestra contención no sé etcétera etcétera etcétera entonces por eso digo no, no, no conozco mayormente el, el, el plan de juego Por más que uno lo pueda incluir pero no sé cuáles son los objetivos del juego de, de, de los profesores entonces y con respecto a la sub-20 eh, me llamó poderosamente la atención, sentí que podían haber hecho algo más eh, me, me, me, me llama confusión, por ejemplo, que esta chica que te mencioné antes, Karen Fuente, jugara como lateral derecho Y después de la visibilidad de otro la, lado, como lateral derecho, donde son de, de, de dos jugadoras que son pesantes arriba eh, me llaman a atención algunas cosas por ejemplo, otra vez yo hablaba con, con Quintiliani, que él no pudo ver en su partido eh, no sé si ustedes recuerdan el último partido con Perú cuando se empata a cero sí. si, Se alguien tú la posibilidad de verlo la número 10 de Perú, una niña que salió lesionada a los 15-20 minutos del, del primer tiempo si ¿Sí? esa chica era espectacular, tenía una potencia tenía vuelto loca nuestra defensa y la niña se lesiona entonces, sí, y ahí es, es, raro, es raro porque nosotros analizamos los partidos previos que habían jugado con Perú en Lima y esa muchacha pasó inadvertida en esos partidos, muy inadvertida ¿Te acuerdas la muchacha? De la, de la que te digo era la capitana de Perú Sí, efectivamente, a ella nos, nos referimos porque, porque ahí Chile te mostró un juego muy distinto a lo que vimos en los americanos Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ya nos queda poco tiempo Le tengo otra sorpresa, nos escribe un grande Claudio Quintiliani. Dice, Gonzalo, ¿cuáles son tus criterios de selección y de acuerdo a la parte física por posiciones, bloques y equipo? Gonzalo, ¿este cree, cree que le estoy armando la selección? <risa> Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. Mira, eh, mis criterios de selección, lógicamente, primero tiene que ver con la. Eh, no tan solo la velocidad, sino la potencia, potencia acelerativa, la potencia aeróbica. O sea, una jugadora que es capaz de, de llevar un buen consumo de oxígeno, es eh, eh, muy importante. Mm, lo otro importante es la, que sea una jugadora inteligente, que sepa la, la, la lectura del juego, tomar buenas decisiones... Eh, que sea tan inteligente que el mapa del equipo lo tenga claro, sepa cuándo jugar cuándo anticipar cuándo salir, cuándo volver eh, y, y principalmente también el criterio de selección es que, que Claudio dé un paso adelante y se atreva y que sea capaz de tomar algún día la posibilidad de, de, de dirigir la selección creo que ese es el criterio más, más, más, más específico que tengo, creo que Claudio es la, la persona capacitada para el tema y con esos dos con esas dos características que yo te doy o sea la potencia aeróbica la potencia muscular y que sea una jugadora de muy buena lectura de juego eh, que sea inteligente para jugar el juego y por ahí creo que se puede armar un, un, una buena selección perfecto sigue los posteos a sacar nos escribe Francisco Galleguillos el equipo palestino anterior al profe Quinti de Cristian Riveros era ahí nomás. Muchas niñas venían de FEM, la cisterna que competía en torneos femeninos, y donde la más conocida es Nicole Gutiérrez. Y ahora miren cómo la dejaron a la Guti, una figuraza en palestino, y se debe a la mano de Gonzalo y el profe Quinti. Pasó lo mismo con la Cure, Bárbara Tapia, de la Mater, a ser figura en la NFP. En eso con Francisco estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en los partidos que se han visto de Palestino particularmente año 2017-18, se ha visto la evolución de estas muchachas y es increíble el crecimiento futbolístico y también en el aspecto físico que han tenido y otro posteo que hace acá el profe Claudio tus ejercicios están desarrollados de acuerdo a la organización de juego doble B de salida, triángulo en el medio, amplitud y profundidad desarrolla un poco estos temas bueno eh, a lo de Pancho Galleguillo, eh, le agradezco a Pancho que él es una persona que sigue mucho el fútbol femenino, que tenga esa apreciación, pero también a eso sumo que eh, la indicó la experiencia los años también, la, su madurez le ha permitido mejorar, también, también se ha sumado el trabajo de, de Rubén, eh, también su estabilidad familiar, entonces todo eso ha permitido que ella mejore. Y la Kyure, claro, la kiure era una jugadora un diamante bruto y que efectivamente Claudio la colocó como stopper y fue tal su lectura de juego que comenzó a ser una chica muy anticipadora, muy agresiva, eh, muy barredora, entonces permitió a nosotros cuando salimos campeones eh, junto con Claudio Rubén, nos, nos daba una fortaleza ahí detrás de la cata vía, eh, detrás de la volante se nos da esa, esa, esa fiereza, limpiaba muy bien eh, y técnicamente no era, no era muy dotada, pero sí era muy efectivo. Eh, cierro el tema. Eh, con respecto a lo del Claudio, bueno, Claudio tiene una OBS línea que es muy marcada, que, que, que, que, que te genera una, una posesión de balón en la, en la, en la zona defensiva. Eh, para asegurar el pase eh, con, con esto va generando los espacios por el lado contrario eh, luego que tuvo general W salía eh, va progresando en el, en el campo donde cae en un triángulo en el medio donde está invertido muchas veces con dos volantes centrales y un volante de creación o un volante de creación y dos volantes centrales que le dan el sostén al equipo y donde esa triangulación te permite generar los espacios en los lados contrarios correspondientes para poder jugar la espalda a los, a lo, el balón a la espalda a los centrales o el balón a la espalda entre central 1 y lateral correspondiente. Entonces es, un, es una identidad de Claudio muy marcada que la tiene en su equipo y que el solo hecho de tener esa doble salida que te asegura la circulación de balón eh, a buena intensidad y a buena velocidad te permite ir generando superioridad numérica en torno a la jugada Perfecto Profesor, se nos acabó el tiempo en este nuevo capítulo de Ataque Directo, le queremos agradecer la participación gracias por todos los tips, consejos que le brindó a nuestros auditores y auditoras que están practicando fútbol en sus casas por supuesto, cuando usted quiera, puede participar con nosotros. Le deseamos mucho éxito. Y, por supuesto, un día de esto, invitar a la Calle también para que se sume a nuestra conversación, para que hablemos de fútbol con ella, ya de su experiencia. Bueno, Gonzalo, eh, Denise y Carla, muchas gracias por, por haberme contactado para, para hablar. Eh, la verdad que yo no, no, no, no soy muy, muy, muy amigo de estas cosas. De hecho, yo sé que revisaste el Facebook, te costó mucho mucho encontrar fotos, trabajo y tú me pediste un trabajo y no te lo mandé porque la verdad no, no soy mucho pero te agradezco hace bien echar afuera o hablar de lo que uno ha logrado vivir y también agradecer la posibilidad de uno eh, interactuar en el fondo con demás personas y que demás personas estén escuchando eh, seguramente más de a alguien le quedó algo le eh, quedo dando vuelta a lo que uno ha vivido, porque no, no, no soy quien para darle un consejo a alguien, pero si sí, a lo mejor mi experiencia alguien la puede tomar y, y, y tener como guía. Y para finalizar, me gustaría solamente reflexionar en dos cosas y si me permití algunas palabritas. Eh, primero, primero de los entrenadores que se dedican al fútbol femenino, eh, Andrea Guayo, el Claudio, el Claudio la, la profe Paola. Eh, por ahí la, la Vale Lucas, que también la conozco, que fue profe de la Katia en un instituto y que sé que jugó en eh, el profe Robles. Eh, me sacó el sombrero por la labor de Mario Vera, más allá de que algunos pueden tener opiniones distintas o diversas, me sacó... El sombrero por ellos, por la entrega, por lo que han hecho, que el fútbol, eh, soy un apasionado del fútbol femenino, me gusta mucho eh, y siempre que estoy en Santiago, no estoy trabajando en algún equipo fuera de Santiago, siempre voy a golpear la puerta a palestino, si hay una posibilidad de, de meterme, porque creo que es mi lugar, creo que es eh, mi casa, me identifico con, con palestino, eh, entonces, muy, muy agradecido por eso. Y lo segundo, es un llamado eh, motivar, por ejemplo, la misma cara que está con un grupo en algún momento a no tener miedo. No, no hay que tener miedo en el fútbol femenino, hay que tirarse nomás, hay que ponerse colorado las veces que sea necesario, pero más vale ponerse rojo una vez que rosado mil veces. Eh, hoy día el fútbol femenino nos permite, en el fondo, a, a nosotros como cuerpo técnico, eh, ser más estrictos, ser más exigentes, ser más veraces. Eh, también nos exige ser más capacitados nos exige también tener mayor grado de tolerancia y, y mayor grado de de, de, de abrirse a, a lo que son los trabajos multidisciplinarios con psicólogos, kinesiólogos ojalá un psicólogo un psicólogo deportivo entonces no hay que tirarse hay que mejorar, hay que preguntar hay que tirar los equipos adelante eh, hay muchas chicas que tienen el sueño de jugar. Eh, me llena de gusto cuando una vez fui a venir a, a, a jugar a ver palestino con la calera. Eh, ¿Sí? co jugar, que hayan corriendo 22 niñas que tienen menos de 13 años. Eh, mi hijita, que tiene dos años, le anda pegando a todo. Y, y espero que, eh, Como te decía, entonces me, me, me, me da gusto, me emociona un poco todo esto. Ver que mi señora, ver yo que estamos ligados al fútbol. En mi amistad, está en Liga al Fútbol, entonces me gustaría que, que, que siempre no, mi hija a lo mejor quiera jugar en calera y tú vayas a ser la profe, o a lo mejor <risa> con otra persona, que todos seamos capaces de entregar un buen producto, un producto lógicamente, y en esto hay que ser súper claro, una cosa es ser el buen preparador físico y ser exigente y tirar la tarea al lado, pero eso no te quita ser buena persona, y ahí es sí, donde sí. hay que las jugadoras tienen que separar uno puede ser exigente, pesado estricto, muchas veces hasta puede sonar que soy el enemigo de todas, pero es porque tú querés el bien común si tú querés bien claro. estaría en esta actividad, estaría en el tenis po. claro de todas maneras claro. tú jugando bien ping pong, po, pero tú querías un bien común entonces ese llamado lo, lo hago a que nuestros profesores nuestros kinesiólogos, nuestros preparadores físicos de la institución que sea, seamos capaces de crecer, seamos capaces de estudiar, seamos capaces de preguntar, seamos solidarios al compartir la información. Eh, y, y vamos a tener un fútbol femenino cada vez más competitivo, ya no van a ser seis o siete los equipos que van a competir. Ya la uno puede seguir saliendo campeón todos los años, la 17, o con lo que le quita de repente, pero ya no pueden ser ellos dos, tiene que sumarse otro más, tiene que sumarse por ahí... Y, otro equipo en primera división que pelee. Eh, cosa que el campeonato sea realmente atractivo. Eh, el otro día fui a ver a, a, a, al único partido que pudo jugar el campeonato. A, a jugar la Katia contra eh, el equipo de la Katia contra Cobresal. Veía a, la chica de, con, veía a la chica de Cobresal que se motivaba. Le hacían un gol y vamos, vamos, dale, dale, vamos, dale. Sí, es cierto, vamos, dale, pero... Afuera tiene que haber algo que diga qué está pasando, qué es lo que no puede hacer que mejorar, porque esta chica en algún momento también tiene ilusión de ganar. A lo mejor hay muchas chicas que tienen un potencial tan grande ahí, pero no se explota. ¿Por qué? Porque las que te quitan la pelota son cuatro buenas y la que estás jugando es una, la más o menos. Entonces nosotros los técnicos, los profes, los encargados, tenemos que ser capaces de descubrir en cada uno de ellos su, mejor, su mayor potencial y ser capaces de llevarla a su límite lógicamente positivo de rendimiento, de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es para finalizar y muchas gracias por todo. No, gracias a usted Gonzalo gracias. por estar con nosotros. Denis, un placer también ya que te vayas eh, reintegrando de forma, forma paulatina con nosotros. Gracias por estar. Nos encontramos mañana, 22 horas, sí. invitados de lujo. Sí, gracias por eh, estar con nosotros y por esos tips y esa respuesta muy asertiva para todos y bueno, esperando que le siga yendo de lo mejor con estas clases online que vaya aprendiendo con respecto a ello, que no es nada fácil como ya nos dijo, pero sé que se puede. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo y espero que con su equipo le vaya impecable y por ahí está mi teléfono para lo que necesite así Bien. que saludo salud enorme. Gracias. Hasta luego. Sí, ahí, ahí va a tener como máquina a las chicas de las águilas de Santiago. Un abrazo a todas ellas que me imagino están sintonizando el programa el día de hoy. Carlita Ravera, amiga mía, un placer como siempre. Nos encontramos mañana. ¿Un programa se nos viene? ¿eh? Sí, se, se viene un excelente programa. Bueno, antes de despedirme, agradecer nuevamente al, a, a Gonzalo por, por sus palabras, por, por su apoyo. De verdad como que uno vuelve siempre a como renacer la pasión y la energía que tiene para que esto mejore. Eh, yo llevo recién tres años teniendo este, este proyecto, aprendiendo día a día de esto, pero um, agradezco que, que, que vayamos de a poquito eh, más profesionales queriendo mejorar el fútbol femenino, que, que es la idea, potenciarnos y compartir experiencia, aprendizaje... Etcétera. Así que genial, estoy muy contenta por el programa del día de hoy, bueno y mañana también vamos a tener una, un invitado que tiene vasta experiencia en eso, más años, ya prácticamente 11 años, así que esperando no más que esto, no sean 12 años de espera para igualar, sino que ya sea menos tiempo como yo decía en, en una reflexión anterior. Así que muchas gracias, cariño a todos, un abrazo, nos encontramos mañana nuevamente. Efectivamente, nos encontramos mañana a partir de las 22 horas, así que atentos los hinchas del cuadro de Fernández Vial Femenino, vamos a estar entrevistando a dos importantes... Miembros del staff dirigencial y técnico del cuadro aurinegro vamos a hablar sobre esta tremenda campaña que hicieron con las muchachas que le entregaron su equipamiento para entrenar también canatas familiares, eh, aquellas chicas que han tenido inconvenientes debido a la cuarentena así que no se pueden perder el capítulo de ataque directo fútbol femenino mañana a partir de las 22 horas por la señal de tu zona X Muchas gracias a todos por la tremenda sintonía, DJ Fakir, muchas gracias por la puesta en escena, un gran abrazo, saludos a Ñu Leprin, a Estilita Turco, Deportes Corus, Bazar Cafetero, Aqua por hacer posible este programa. Por mi parte me despido, nos vemos mañana, un gran abrazo, que sea gol. Cool. Chao, chao.